Este es mi Toledo, el hermoso Balcón del Norte, nuestro municipio donde siempre he estado al servicio de la comunidad, he estado trabajando. Yo sueño, yo anhelo con ver mi Toledo cada día mejor. Por eso hemos estado trabajando, recogiendo la información para presentar una muy buena propuesta a toda la comunidad. Sueño con ver a mi municipio mejor, donde los campesinos tengan mejores condiciones de vida, los abuelos, los niños, las personas en estado de discapacidad. Y para eso es que nos hemos estado preparando, para eso he estado trabajando y para eso le estoy pidiendo el apoyo, el respaldo a todos mis paisanos.